Y a todos. Eh, sí, obviamente renunció, no va a estar más en Telenoche. Eh, te, hay, hay distintas versiones. Sí. Una dice que él ya tenía decidido dedicarse al entretenimiento. ¿sí? Esa es eh, mi versión. Porque dio el volantazo, por eso entra en Luz TV y claro. empezó a, es que no tiene a hacer eso, esa Martín, movida. Yo, yo, viste cuando contaba al principio que... A él lo habían puesto en un gran desafío lo que era Telenoche. Telenoche es el emblema de, de Canal 13. Sí. A, digo, a, a conducir este... este Para desafío. mí fue un error ese, ¿eh? Bueno, pero yo creo que no lo... Si él hubiera ido bien, ¿ustedes creen que se hubiera ido? No. Yo creo a que no. Lado. Yo también. Pero, chico, eh, perdón, eh, pero ¿le fue bien? No, no pero no, digo, fue bien, bien pero mal. mal en este último tiempo mal está me parece acorde a los números del no canal. No, no, no pero, pero, pero noche no, siempre pero, pero, fue o sea, el emble emblema de, pero, el, de el cuando la noche hacía 20 puntos Tinelli hacía 30 no, digo pero, Tinelli okay. está haciendo 6 y Internet está un 4 que me termine de contar Marcelo esto y nos metemos porque es interesante la Yo tengo otra mirada para mí no le fue bien por eso creo como vos o sea, sí. Digo, bien, digo, sabemos los números del canal, pero... Obvio, obvio. Mes, obvio. Obviamente, habló. venían de una dupla fuerte, que era eh, Santo Biasati con María... Laura Santillán. María, María. María Laura, Laura era, era difícil esa dupla, obvio. Eh, para mí, se, me parece que necesitaban gente con más peso también para un no, noticiero. Fue el, y todo Quisieron hacer todo con, con, gente con, joven. Pero ya cuando lo sacaron a Santo Biasati, ¿se acuerdan? Y, y a que, María Laura también, por sí, por primero eso, Santo. Después patearon el escritorio. Sí, después, quedó quedó que María después quedó sola María Laura. Después quedó sola María sola Laura, María Laura un tiempo, un año. Y entró le, eh, Diego. Ahí le fue bien. Sí. Pero después, yo creo que la gente que te mira noticiero. No son los chicos jóvenes, no, no, para no. mí. Entonces ahí se equivocaron. Para mí el error fue sacarla a María Lanca. No, y hay, Por una eso. Cosa, hay una cosa, ellos jamás se imaginaron, jamás se imaginaron que el de la competencia lo podía llegar a duplicar en rating. No. Más allá de que todos los números están Coincido. Trabajo, ellos nunca se imaginaron. Telefe los duplica. Bueno, ahí está Exacto. la diferencia, ¿no? Dice Marcela. Pero, pero Telefe duplica a todos los programas. No importa, pero vos no, sabés que Marce todo hace... canal, sobre sí. todo en los canales líderes, importa. ¿Sabes que en el, el Telefe en, perdón, en el 3 siempre, siempre importó el noticiero porque es una isla aparte además? La Pero bueno, de te la doy vuelta, ¿cuántos años perdió la dupla de Barili y Cristina? Muchísimas sí. sí. de... <risa> gracias. también se confunde. También, el gerente de no sí, de, de, es la ciudad también, ¿no? Se fue del a... 13 de mayo quien es gerente. Cuando empezaban a.? perdón, cuando empezaban El 13. no es un detalle menor, eh, porque vamos a recordar esto. En la época de oro de Telenoche estamos hablando de Mónica y César. Es poder. el el el productor ejecutivo, el, claro, el productor era, Roberto ejecutivo era Roberto Mayo. Cuando deciden sacar la Mónica, que César decide irse también con ella, sí. no quiere hacer la dupla con María Laura, sino que después lo traen a Santo, eh, Roberto Mayo lo pasan al noticiero del mediodía y le empiezan a sacar protagonismo. Entonces él, muy joven, pero muy, este, muy hábil, muy capaz, decide irse, pone la página, televisión.com.ar, que es de consulta de todos, empieza a trabajar Me ahí. Esa y 10 años después lo llaman de Telefe para llevarlo a la gerencia de noticias. Entonces él, ahora... Desde la competencia está duplicando el rating mm. del lugar donde en algún momento lo sacaron. Pero para un canal es poder el noticiero. Sí. Sí. Siempre lo poder. Pero no tiene que ver con la construcción de una figura. Porque yo, por ejemplo, yo de Cristina sí. Pérez me acuerdo desde Canal 9. Sí. ¿Te acordás? Romay. Pero Romay de, de, Tucumán. Tucumán. de Tucumán. Que venía, era chiquitita, me acuerdo, estaba claro. con la planchita y seria. Pero Romay no, la formó, la... no, vos te acordás bien. Acuerdo, ¿Vos te acordás Por eso, es una escuela que fue muy larga. No es que de la noche a la mañana... Bueno, por eso fue formando. Y Barili también, Barili, del canal de... Allí, sí, bueno. Telefe empezó a ganar, también empezó a ganar terreno cuando Telenoche sufrió tantos cambios. Porque también los cambios muy de Telenoche... Eh. Pero igual, los cambios de durante mucho tiempo, cuando comenzaron los cambios de Telenoche, y te digo además porque a, a, a, a analizábamos los ratings, sí. eh, era muy poquita la diferencia. No, no. sí, sí, en un momento cuando digo, comenzaron los números eh, pone de telenoche hacía 8 eh, sí, sí, con sí, vos pe, todos los días la a la pero vuelta estamos o sea, hablando de que iba íbamos equipo. leyendo ¿Sí? los ratings analizábamos cuando y aparte era el chiste aparte era el chiste la prevista de María Laura el chiste era bueno pero no es lo mismo no es lo mismo es lo que te digo es una figura de peso quién era la figura de peso ahí María Laura todo el año pasado bueno, crees que digo él yo viendo era un punto lo que pasó el año pasado eh, él quiere ser co conductor de entretenimiento. Sí, Yo quiere... creo que se dio cuenta que no le gusta la política. Me parece que no le gusta. No, le trajo paredes, problemas no, la política. fíjate que esto, que él, eh, cuando ve lo de Luz UTV, es él el que llama a Nico Chato para proponerle estar Por eso da el volantazo. Y sí, acá, sí, acá sí, digo, perdón, una cosita sí, con lo que decía Pampito. Hay una diferencia, porque los históricos de Telenoche, los que venían trabajando sí. desde hace mucho tiempo ahí, lo ven como un paracaidista, y esto es así. Sí, cayó mal cuando Entonces, fue. Entonces, dicen... Más allá de no que, siento, que él tiene un nombre propio, claro, ya. envidia. Siguen diciendo, bueno, él es lo envidia no, destrozaron. De, no, no, no, no checo, un Bonelli no, no le puede tener no. envidia. Pero no, no tiene el peso, no, no, Bonelli. Sí, Bonelli. Bueno, que digo, estamos que, hablando, yo te pero estoy diciendo Bonelli. No es para para mujer cuando una gente te elige. Pero déjame que te lo explique. Todos los que llegaron al noticiero cuando conducir el noticiero tenían toda una carrera que empieza de abajo hasta arriba. Entonces, esta carrera, esta trayectoria, que sí tiene un Bonelli, que sí tenía. Bueno, igual Diego claro. todavía era muy chico, Nancy. Pero no, no hay tiene que nada eso. que ver. O sea, no estamos de... justificando. Estamos, ¿Estamos de diciendo de lo chico? que pero no, uno. En el, pero no en la gerencia de noticias del de, no, no, eh, no, no. 13, ¿entendés? Sí. Entonces, los que estaban ahí sentían como que no era persona pero, igual. Por que algo le dijeron, perdón. Claro, ustedes ustedes acá pasa algo, perdón. Acá pasa algo que... Digo, los, los, directos, los gerentes de los canales, cuando toman decisiones, ¿verdad? van mucho más allá de los empleados. Si vos crees, mucha gente cree que dice, bueno, yo estaba sí, capacitada. Chicos, con todo el, ¿no? el amor del mundo. Claro, P sí, Perdón, pero... los gerentes lo eligieron, pero ¿cómo está el 13 hoy? Bueno, ¿viste? Porque la verdad es que, es que la vienen pifiando, sí ¿eh? De hecho, yo le pues La, la vienen ¿sí pifiando. Eh, Van a poner. Hacer ahora? Eh, hace cuatro años que está Leuco en el noticiero. y es, Este año... Que no, pero no, no lo digo en general. No estamos juzgar, hablando de... No, es que de sé, hecho... Pero digo, hace lo que... poquito tiempo que, que el sí canal puede jugar, está puede como... juzgar. El número es, es juzgable. Pero no sí. creo que sea... Pero no canal. se lo asocia con no, él, Marcelo. Claro, yo no lo porque porque conozco de hecho hay a él, mucha ¿eh? interna y se están a matando ver, en el canal porque el número, el famoso piso del que todos siempre hablan, sí. o sea, el telenoche hace mucho, en todos en estos últimos meses, llega desastroso, o sea, se quejan también y le pasa también al noticiero del medio, Día, día que se queja de los números del anterior o sea, hay un problema interno en el todo, canal Bueno, el tiempo pasa bueno, sí, digo, a veces... sí, sí, pero digo, no se lo atribuyen a perdón, Diego Mike, Leuco perdón, que tenías a Varasi en el pasado no, no es a ver, que, se... tenías a pero, no, pero digo, también, ¿también has, bien, no? he sido, no, el digo? año pasado le iba bien le al iba programa. bien, no era sí, sí. Digo, no. veamos, el, sí, el año pasado. Pero ¿cuándo se También El no, año pasado. Sé. ¿Cuánto sí, hacía pasado. El año pasado. El El año pasado. El año pasado. El año pasado. El a pasado. Ver, a ver con, me parece con un poco de envidia, con un poco de bronca, entiendo todos los puntos, entiendo a la gente que tiene trayectoria, y me parece de que a Diego le pasa claro, claro sí. dos cosas, es muy joven y muy exitoso, y creo que eso jode, porque en realidad cuando te eligen y sos bueno en lo que haces, porque claro. la verdad que él sí. brilla en todo lo que hace, eso molesta en general en cualquier lugar. Sí. Y por otro lado, eh, Pampito y yo somos amigos de él, y por eso sabemos cómo viene esta historia, él eh, hace bastante tiempo, digamos que venía como pensando... Desde que dejó en su, cosa. su Cari, programa TN. Claro, claro. Desde que le decir una cosa. Yo te entiendo lo que decís. Pero en un momento lo comparaban con Johnny Viale. Johnny Viale... Pero lo no quiere pero ser él Johnny él no Viale quiere, no es excelente. Bueno, ahí pará Ya sé sí que no quiere Es excelente Johnny Johnny es excelente sí, Le va pero, fantástico pero para, no, sí. eh, Digo Pero no quiero que no, pero me no que Johnny, no Johnny Viale va Porque me no, caigo de... No, ¿Quién va? No. No. Johnny Él no tiene que ir por ese la lado Pará, dale Él quiere ser más un Guido Casca Que un Johnny Viale Bueno Pero recién ahora lo estamos sabiendo No, pero hace un montón Él viene con ese carácter Él viene con hacer el Luzu Es el que le escucha en Luzu En su momento Él tuvo una oferta de Telefe Sí, chicos, pero el Luzu está ahora Pero en su momento yo estoy hablando... Él dijo hace cuatro años... Pará, porque si sí, sí, sí, no es que mezclamos. Hace cuatro años, estamos diciendo... Hace cuatro años, los, eh, decían, los dos sí. promesas eran Johnny Viale y él. Claro, sí. Y eran los pero chicos de la tapa de revista, todo, ¿eh? Marce, cuando él deja el diálogo de Mariana, Porque Johnny, Johnny la tiene más clara, quiere seguir porque en porque el camino. direccionado Johnny, digamos... Eh, a Johnny le gusta la política sí, y está política. direccionado. Sí. Diego como que se abrió. Me pero también déjame pensar que si yo creo que el noticiero del de 13, hoy hacía 10 puntos. Yo no sé si ¿Qué se, ¿Qué se iba. ¿Sabe ¿Soy ¿Sabe soy? Que no sabe? De yo no sé si se iba. Ustedes son amigos, yo no soy amiga, yo no tengo amigos en el ambiente. No, pero es como que vos cuentes algo de Polino. Que vos sos íntima de Polino. No soy tan íntima, pero hay cosas que... ¿Estás peleada? ya buscaban un tema, No, pero lo que te digo es, uno charla mucho y... Sí, Polino, ¿eh? y el, sueño de, el sueño de Diego, desde que estaba en el diario de Mariana, siempre fue ser un conductor de entretenimiento. Después, lo, cuando él deja el diario de Mariana, lo llaman de América para ser intratables. Sí. Casi que lo hace. Yo pensé que, que lo hacía. A nada de hacerlo. Sí. Había tenido, como también dice no Maite, reuniones TV con Telefe también. para hacer algo más distendido y la propuesta de Telenoche fue tan tentadora claro. tan espectacular él y estaba a punto de firmar con un catálogo te sí, no, sí, ¿no? Sí, ¿termina? ¿termina? Sí, ¿Termina? es válido que termina siendo sí, sí, obvio que es válido por sí, no eso digo el volantazo Dejame me parece que... que es válido también y además está en la edad de hacerlo y es muy joven ¿qué le critica el volantazo? nadie no te entiendo nada pero me parece también hay que decir las cosas o sea me parece yo creo que a lo mejor sí pero vos me terminas diciendo que no firmó con Telefe que le daban entretenimiento entonces tan clara no la tenían bueno, en ese momento. Lo que pasa es que la, la propuesta era súper tentadora. ¿quién va a ir a ese lugar? Ahora eh, Bonelli están pensando. ¿Eh? Yo creo que cambia todo. Para, ahora está eh, va a estar Nelson Castro con Dominique Mexel. Lo de siempre enero eh, y a la, la, la Torre. torre. Bonelli ...no sé si con Dominique o con quién... Sí. Y en gusta, marzo vemos... Es que es es ...a mí me encanta... ...Geuna también me gusta... ...Geuna sí, sí, sí. una una continúa... ...Geuna ¿eh? me gusta... ¿no? igual siempre lo que pasa es enero... ...los conductores se toman vacaciones... ...o sea no sí. es que iba a volver él ahora... ...enero siempre es hay obligatorio. dupla reemplazo... Claro. ...siempre... Y bueno, ¿Y ...igual es no, algo que tiene que algo? cambiar... ...mira, Puede yo me acuerdo una vez... ...y lo repite siempre Del Moro esto... ...entonces habría que escuchar a todos... ...a los conductores jóvenes que les va bien... ...por ejemplo Casca como Del Moro... ...Adad que le dijo... Lo, llamó para, lo contrató para la radio. Y tiene que ver con nosotros también esto, mirá. Porque vamos a dar un ejemplo. Le dijo, vos querés triunfar, que te vaya bien, trabaja enero, porque todos los conductores se van en enero y febrero y trabajó enero y febrero. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Trabajando enero y febrero. Entonces digo, nos pasó el año pasado, Flor, ¿entendés? Bueno, digo, me parece que ya cambió eso. Eso era la época de Romal, chicos, ¿no? 30 años, cambió. ¿Cómo es eh? claro, Una cosita nada más. Claro, me parece que hay algo que es interesante que lo que está diciendo Marcela es que... Se terminó esa, esa televisión claro. De la abundancia De, bueno, de los vivos sí. sagrados No Total. existe más sí, sí. Hoy hay que ponerse el overol Y hay normal. que salir a laburar Entonces Y hay algo que le pasa a la gente En general Que la gente se Es como vos entras todos los días a tu casa Se acostumbran Entonces sí. te quieren ver Se terminó lo que te esperaban antes Viste que mm. la Susana la A esperaba, Susana la esperan, tipo, esperan. Claro Una claro, persona Decían claro. el lanzamiento en abril Oh, o bueno, a se terminó eso ya no esperan a nadie no a, lo que pasó, a la el hotel. La ¿Te si puedo? el hotel se hubiese estrenado digo pasa también con los formatos yo creo claro. que si sí, sí, hubiese sí. estrenado antes digo tras que tenés cada vez menos audiencia digo si se hubiese estrenado antes quizás captaba coincido, te, cuento, de te de esto a ver la gente de noticiero se veía venir la renuncia porque justamente por esto que están diciendo porque en enero siempre reemplazaba a Federico Bienmayer no sé si sí. bien el nombre bueno y este año no fue Castro y ahora Bonetti entonces ya se imaginaban que esto iba a pasar ahora Ahora, los jefes de, digamos, lo que sería la gerencia de, de noticias se arrepintieron de alguna manera de esto que quisieron hacer con Telenoche. Y ahora lo que están buscando es volver justamente a alguien con trayectoria y con historia que empatice con la gente que mira el noticiero del 13. Por eso estos nombres que están dando vueltas. En algún momento, perdón, acaba de terminar. En algún momento. Pensaron también los que estaban ahí adentro sí. porque no la pegue, que la pegó estuvo en el noticiero del medio. Y le va bárbaro con Roxy. Lo que dice es que ni siquiera pensaron en el nombre de él, no se sabe por qué, pero que él también, como tiene mucho no trabajo fuera, que su lugar, a, la no le sí, a la mañana Dice que quizás no le convenga. Sí. Lo que sí eh, me dicen es que eh, digamos, los jefes, las cabezas de lo que es eh, todo el grupo, estamos hablando de, de Mañeto, estamos hablando de eh, Pagan, sí, sí, como sí. que no encuentran una línea sucesoria. ¿Quién conduzca ahora, que ellos ya son personas grandes, quien conduzca ahora la línea del canal. Sí, y algo no menor me parece que tiene que ver con que estamos en un año electoral, mm -hmm, donde los noticieros son fundamentales para total, todos los que sabemos. Por eso, Entonces sí. me parece que por eso empezaron con el cambio desde ahora, digo, tenemos enero para apuntalarlo y para, porque saben que esto es así, claro. para tener los noticieros, digo, donde se cocina absolutamente todo y claramente quieren tener una, una clara postura política. Ahora vamos a cambiar.